Desde hace mucho tiempo yo fui de los críticos más fuertes que tuve ante la situación que ocurría con los taxistas en la zona de Bávaro y los turistas al momento de abordar una unidad que no fuera de los taxistas que estaban en los diferentes puntos establecidos. Fui crítico firme. Debo hoy reconocer el esfuerzo que se ha hecho en este sentido, precisamente por todo lo que componen a esa son la confederación que agrupa todas las asociaciones de taxistas que están en los diferentes puntos turísticos. Una organización muy importante y con un alcance nacional en estos temas que tienen que ver con servicios de taxi en los polos turísticos. Precisamente, esta institución ha permitido, ha cedido para poder lograr la organización y la tranquilidad del transporte de nuestros turistas en los diferentes polos, en los diferentes puntos existentes. Precisamente, V y con Datatool logran un acuerdo para taxi turístico en Punta Cana. Eso debe ser reconocido y valorado positivamente por todos nosotros dominicanos y dominicanas. Señores, aquellos videos que nos resultaban a nosotros preocupantes cuando se veían acciones de taxistas de los que están debidamente en sus puntos y los de UV, que esto provocaba situaciones que pudieran afectar lo que es el servicio a nuestros turistas. Señores, Gracias a la gestión que se está llevando a cabo, los operadores de taxi aliados a Condatatura en Punta Cana ahora pueden activarse. Miren, como socios conductores de la APP Uber, con la nueva opción VCL. Señores, una iniciativa precisamente, un totalmente positiva. Precisamente para el turismo, los taxistas ahora cuentan con la tecnología Uber para aumentar sus oportunidades de generar ganancias adicionales y para los usuarios que amplían sus acciones de movilidad. Precisamente gracias a la intermediación del Ministerio de Turismo que preside el ministro David Cullado, la Confederación Dominicana de Taxi Turísticos con Datatour y las asociaciones afiliadas a esta entidad llegaron a un acuerdo que permitirá que los operadores de taxi turísticos de estas asociaciones en la zona de Bávaro, Punta Cana puedan registrarse en la plataforma como socioconductores conductores en una nueva opción dentro de la app denominada UVC. Señores, Uber crea una nueva opción queda una oportunidad, pero ustedes saben para qué especialmente, para lograr que nuestros taxistas ubicados en estos polos turísticos de Bávaro y Punta Cana puedan ser parte de esta plataforma VCL. Señores, yo creo es un acuerdo en una respuesta al compromiso acordado con el gobierno precisamente en el pasado noviembre, cuando de manera particular, allí las instituciones firmaron lo que fue un acuerdo de intención, intención, pero ya este acuerdo llega a un feliz término. Reitero, bajo lo que es la dirección y la gestión del ministro de turismo, David Collado, podemos nosotros ver la tranquilidad que vamos a tener en nuestros polos turísticos, especialmente en esta zona de Bávaro, donde vamos a poder nosotros tener la oportunidad de que los taxistas y los turistas puedan seleccionar esta plataforma y hacerlo a través de esta nueva, esta innovación señor Señores, muy importante, en torno al acuerdo, el ministro de Turismo, David Collado, dijo sentirse más que satisfecho con la firma del acuerdo, ya que es el resultado de largos meses de trabajo y diálogo. Vamos a escuchar parte de lo que dice el ministro de Turismo en la firma de ese acuerdo. Vamos a escucharlo, por favor. Sí. Como bien han dicho y expresado lo que me han antecedido en la palabra, hoy es un día especial para la República Dominicana, hoy es un día especial para el turismo, y debo decir que cualquier inauguración, cualquier reapertura de hotel, puesta en circulación de una avenida importante del turismo, el comentario era y Uber y los taxistas cuando. Podría ser lo más importante y si se leían los comentarios en las redes sociales Uber y los taxistas cuando? y la respuesta es para hoy hoy hoy se firma un acuerdo trascendental donde en ningún país había sido tan rápido tan eficiente el acuerdo entre las plataformas y los taxistas todavía el día de hoy hay países en República Dominicana, eso está en el pasado. La preocupación como gabinete de turismo es, que ha quedado evidenciado dentro de la pandemia que el turismo es la principal industria de la República Dominicana, que somos el país número uno en la recuperación del, del turismo en el mundo. El mundo está a menos 66% en su recuperación del turismo y República Dominicana está a menos 23%. ¿Escucharon ustedes eso que decía el ministro de, de Turismo? Pero oiganme en todo esto, señores. Yo creo que tenemos nosotros que reconocer la disposición de Contatatour, la disposición de Uber, la disposición de las autoridades locales. ¿Ustedes saben por qué? Para lograr cada vez más que nuestro turismo sea uno de los mejores a nivel de la región y del mundo y poder lograr hoy en día los números que tiene República Dominicana a nivel de turismo. Señores, cada vez más la recuperación del sector da muestra de fortaleza en República Dominicana y creo que este acuerdo de esta entidad Uber y con Datatur da muestra de que todos los sectores están unidos para poder lograr cada vez más el crecimiento del sector en República Dominicana. ¿Por qué? Porque reitero. Esos largos, mire, esos largos momentos donde veíamos con temor que pudiera ponerse en peligro la vida de un turista, de un turista, de cualquier ciudadano, nos preocupaba. Pero nos brinda tranquilidad saber que Uber y con Datatour, gracias a la gestión del Ministerio de Turismo, de mano de su ministro David Collado, llegan a este importante acuerdo. Creo que ha sido un logro para el país en este sentido. Claro que sí.